3, 2, 1, va. ¿Listo ya? Me contaron que llegó el bus de la libertad. ¿Libertad? El bus de la libertad. De ser lo que somos, lo que nos nazca hoy oh, amigas. Mi idea. La libertad. Un momento. Todos sabemos lo que está pasando. No les hagamos el juego. Ignoremos el odio. En verdad esto nos duele, pero podemos hablarlo en paz. Nuestra respuesta nunca ha sido la violencia. Todos somos libres de profesar nuestra fe y nuestras creencias. Las mejores campañas mundiales vienen de hablar con la gente que todavía no nos entiende. Pues después de todo, libertad es igualdad. Esta es una estrategia mundial para ganar votos y eso no está bien. Es por los votos. Es una provocación, no le sigamos el juego. Y en todas partes repiten lo mismo. Nuestros hijos también sienten, entonces por favor respétalos. Nuestra estrategia es el amor. Ya se fue. Muy bien.